Es necesario, definitivo. Gracias Así Jesús, es. un abrazo. Gracias por compartir. Les saluda Daisy Álvarez desde Caliber Auto Care. Me encuentro con Estefanía y hablábamos que así como nosotros necesitamos ir al médico para que nos revisen y para saber que estamos bien, nuestro auto, que es el que nos mueve por todos lados, también necesita una revisión constantemente. ¿Cómo estás? Bienvenida, Estefanía. Bien, gracias, Daisy. Bienvenida. Gracias. Cuéntame un poquito acerca de Caliber. Sí, Caliber Auto Care es parte de la marca Caliber. Tenemos Caliber Collision, Caliber Auto Glass. Nosotros ofrecemos servicios de mecánica, también cambio de aceites y ofrecemos Servicios de llanta también. Bueno, se viene Spring Break y hay muchas promociones. Entre ellas, si usted dice que nos avisa en Telemundo, nos van a dar un descuento. Sí, si ustedes mencionan Telemundo, les ofrecemos 20 dólares de descuento en un servicio de a cambio de aceite Mobile One. También ofrecemos 100 dólares de descuento en mecánica. También ofrecemos servicio de tres llantas y si compras tres llantas, te ofrecemos una gratis. Pero eso es una fecha limitada, ¿no? Claro que sí, es de marzo 3 a marzo 26, pero también tenemos ofertas durante el año. Bueno, hay un servicio que me llama mucho la atención y es el servicio digital. ¿Cómo es eso? Mira, mejor vienes conmigo y yo te enseño. Dale, vamos. Mira, dice, aquí se realiza la inspección digital uh -huh. y como puedes ver, aquí le mandamos fotos a los clientes en tiempo real para que vean lo que está funcionando en su vehículo y lo que nosotros recomendamos. Eso es importante porque puedo venir yo a dejar mi carro, ustedes me facilitan transporte para, para ir a hacer mis compras o lo que tenga que hacer y en ese momento yo estoy, estoy sabedora de lo que se les está haciendo a mi carro, ¿no? Claro que sí, nosotros le, le llamamos y le explicamos todo para educarlos en la salud de su coche. Importante, tenemos 13 locaciones en Houston y tres en San Antonio. Claro que sí. Bueno, ¿a dónde nosotros tenemos que acudir por si queremos más información? En nuestra página web, caliberautocare.com y también nos pueden llamar por teléfono. Caliber Autocare. Care, conmigo hasta en una próxima ocasión. Gracias. Presentado por Caliber Auto Care. Abuela, perdón que me perdí tu cumpleaños. Le dije que se vacunara a